Voy. No, aunque él pasó, él iba en la pasola, lo mandó a parar y no se paró. Luego dio la vuelta y pasó por ahí otra vez de nuevo y cuando pasó ahí él le, le, le tiró el tiro. Cuando o sea, él le, le pasó quiero, por Otra vez cuando dio la vuelta otra vez. Eso, eso fue lo que él dijo. Al parecer, porque te, para darle un tiro a una gente en la cabeza. No sé si discutió, no sé si discutió. superficial en región es una herida, él está estable, no pasó de un rosón, gracias a Dios, él está estable.